No podemos seguir corriendo riesgo Así que de alguna forma lo que toca es aprender de esta experiencia eh, y caminar hacia un blindaje integral de eh, nuestro entorno natural. Eh, nosotros en ese sentido vamos a proponer tres cosas. Eh, la primera, ya la decía nuestra portavoz y nuestra coordinadora general, Teresa Rodríguez, en el día de ayer, vamos a proponer una mmm, reforma de la Ley de Monte en su artículo 50, para que eh, tengamos claro todas y todos los andaluces, tengamos la, seguri la seguridad, la certidumbre de que no se van a recalificar eh, terrenos tras los incendios forestales. En segundo lugar, eh, pues nosotros entendemos que hay que proponer y extraer de, esta, de este desastre la necesidad de invertir más recursos en prevención, ...y de invertir más recursos en extinción. Y eso empieza por estabilizar las plantillas de Infoca... ...empieza por agilizar la renovación de las plantillas de Infoca... ...empieza por fortalecer las tareas de control de nuestros bosques... ...de nuestros parajes naturales en invierno. ¿no? Siempre se dice eso de que los incendios se apagan en invierno... ¿no? ...y no en verano. Nosotros entendemos que todas estas medidas... Eh, tienen que ir encaminada a una tercera, que sería establecer de alguna forma mecanismos para disminuir la presión sobre nuestros eh, espacios naturales y sus entornos. Y eso entendemos que pasa por delimitar con legislación clara, con iniciativas y con planes de seguimiento y control concreto, cuáles son las actividades económicas que se pueden desarrollar en, en los entornos de estos espacios naturales. Si hablamos del caso de Doñana, por todos es conocida la presión que existe en torno al gas, en torno al agua, en torno a la agricultura intensiva, en torno al desarrollo urbanístico. Nosotros entendemos que para que podamos seguir disfrutando de estos espacios, para garantizar su conservación hay que establecer legislación, planes de seguimiento y control para blindar integralmente estos espacios y sus entornos y para acabar con la impunidad de aquello que con intereses particulares, de alguna forma, están no solo atentando y atacando esos espacios naturales, sino que además ponen en riesgo la vida de la población que vive en sus entornos.